buenas noches a todos y todas desde el campus virtual de la universidad de lanús y en apoyo a la comisión asesora de discapacidad vamos a brindar estas orientaciones para la elaboración de material digital accesible la ley de educación 26.206 nos dice que debemos realizar los materiales accesibles para garantizar la educación a lo largo de la vida. Basados en el diseño universal de aprendizaje, debemos pensar qué queremos enseñar, bajo qué soporte lo vamos a enseñar y para qué vamos a enseñar ese contenido. O sea, qué objetivos buscamos con ese contenido. Una vez que pensamos... Esta, esta situación, vemos que ese contenido que queremos transmitir debe ser claro, tener un lenguaje sencillo, con ideas eh, más importantes eh, en algunos eh, tramos de ese contenido y tiene que estar bien estructurado. Es decir, Debe ser percibido mediante todos los sentidos. Tiene que ser oper operable en todos los elementos de interacción. O sea, en todos los formatos tiene que ser operable por las personas que utilizan ese documento. Tiene que ser comprensible, es decir, todos deben entender el contenido. Y robusto. Esto quiere decir que puede utilizarse en distintos dispositivos, que puede reutilizarse y que se puede visualizar en cualquier momento y en, en cualquier lugar. Para que un texto sea accesible debe ser, claro, tener frases cortas y simples, tener la tipografía adecuada, utilizar interlineado en lo posible y no incluir textos ...en las imágenes, es decir, en una imagen no tiene que haber texto superpuesto. Se debe especificar el idioma. Es decir, nosotros podemos tener algún texto que tiene eh, en el contenido distintos lenguajes. hay que utilizar títulos predeterminados, párrafos y listas. Los títulos predeterminados son los que en casi todos los software figuran como título 1, título 2, encabezado 1, encabezado 2. Las viñetas tienen que estar eh, numeradas en lo posible. Incluir saltos de secciones y de página, número de página y títulos en las ilustraciones. Las tablas. Las tablas tienen que ser claras también. No hay que combinar celdas, no se pueden combinar celdas, porque el lector de pantalla lee de manera vertical columna A, columna B, columna C. Colocamos los títulos de las tablas eh, bien claros. La persona que está escuchando la tabla sabe dónde está navegando. O sea, la estructura debe ser clara. No combinar celdas y después, con botón derecho, agregar la descripción de esa tabla. Con el, en este caso estaba en Google, con botón derecho, esta es el, en la pantallita que surge y donde se agrega la descripción, y ahora voy a mostrar en, en Word, también, con botón derecho, insertar título, y agregan el título de la tabla. El color. No hay que transmitir información con el color, o sea, no es que ustedes resaltan el color amarillo y en, en la consigna dice, los párrafos que están eh, seleccionados o pintados con color amarillo son los que se trabajan en la unidad 1. Porque la persona que ciega no ve el color amarillo. Entonces no transmitir información mediante color. Tiene que existir un, un contraste suficiente entre el color de fondo y el texto. Generalmente blanco y negro es el mejor, pero bueno, ahí hay una serie de contrastes posibles. No utilizar elementos parpadeantes. Los enlaces de navegación o hipervínculos también tienen que estar bien detallados. Cuando uno agrega un hipervínculo, conviene escribir la palabra y con botón derecho hipervínculo y agregar texto, eh, que es el que va a aparecer en lugar de el enlace. De esta forma el lector anticipa que haciendo clic acá va a ir a la definición de hipervínculo en este caso. O sea, esa palabra tiene que ser bien descriptiva. Y debe tener un significado único. También los hipervínculos se pueden, en el comienzo del documento, listar. O sea, hacer un, un índice de hipervínculos. Y por último, todos los software eh, tienen la comprobación de accesibilidad. O sea, cuando ustedes terminan el, el documento, vienen a revisar, está acá justo debajo de la cámara, no, acá revisar, comprobar accesibilidad. Y en este sector, en accesibilidad, les va a informar qué error puede tener el documento. Por último, tenemos que pensar que todos estos... Eh, recursos que digitalizamos, van a ser utilizados también por personas con discapacidad. Entonces, para decir que ese documento tiene las características reales, se necesita, necesita verificar si esa persona puede acceder a él mediante un software o mediante un dispositivo o o apoyos complementarios que necesita, ¿no? Si es un, un documento muy largo, si conviene reducir ese, ese contenido para determinadas personas. Bueno, es eh, la usabilidad de los recursos educativos, hay que evaluarla siempre. Cuando hay una persona con situación de discapacidad. Bueno, les dejo mi email accesibilidad y tecnologías gmail.com por si necesitan ayuda en un gusto poder haber brindado este tutorial para que ustedes puedan generar material accesible gracias